Desde mi perspectiva, el proceso constituyente abre un escenario nuevo, tanto desde el punto de vista social, eh, en el sentido de, de permitir... Eh, en causar una, una discusión hacia eh, las coordinadas eh, político-institucionales, una discusión que se estaba produciendo eh, hace mucho tiempo a través de, de movilizaciones en, la, en las calles, y entonces darles eh, un, un reflejo y una forma en el marco de las deliberaciones eh, de los procesos eh, democráticos y constitucionales, que son... Eh, eh, deliberaciones en el marco de procesos políticos. Eso por sí solo constituye un, un avance. Eh, y yo pienso que también ofrece la posibilidad, eh, que es una cuestión eh, que se ha dicho bastante, de resolver algunos problemas de legitimidad eh, de las reglas constitucionales actualmente vigentes, la constitución de 80 fue dictada, como sabemos en dictadura y ha tenido muchas dificultades para recoger apropiadamente el proceso político, es decir, no tiene eh, creo buenos estándares, por supuesto, ni de legitimidad de origen, ni de legitimidad de ejercicio. Pero además tiene que tiene un tercer rendimiento, que es la posibilidad de ofrecernos un espacio para discutir nuestras reglas fundamentales de cara a sociedades que son mucho más complejas, no solo en Chile, sino en el mundo, que tienen nuevos desafíos derivados de la, de la diversidad, ¿no? de una creciente, creciente eh, conflictividad, de una, de una eh, puesta en cuestión de algunos modelos que habían imperado en el mundo, eh, durante el siglo XX, que hoy día están eh, en algún sentido en tela de, de juicio, y confrontarnos con la necesidad de resolver, de tener arreglos sociopolíticos que resuelvan de mejor manera los desafíos que nos imponen también eh, ciertas condiciones de degradación medioambiental. Entonces, eh, esa tercera dimensión del asunto también está eh, como una oportunidad para avanzar hacia otro horizonte de arreglos políticos en el marco de este proceso constitucional. Como sabemos, en, en el próximo plebiscito no solo se pone a disposición de la ciudadanía la posibilidad de elegir eh, entre otorgar una nueva constitución o mantenerla actualmente vigente, sino... Eh, en el caso de imponerse la primera opción, es decir, el, el apruebo, el mecanismo para el otorgamiento de una, de una nueva constitución, eh, dentro de las opciones Convención Constitucional y Convención Mixta. De aprobarse la primera de estas dos opciones, la Convención Constitucional, tendríamos una fórmula inédita para el caso chileno y también inédita en el derecho comparado, que es un órgano constituyente... Um, integrado a partes estrictamente iguales entre, entre hombres y mujeres. Eh, y si bien la idea de paridad es una idea um, que viene eh, desarrollándose en el marco de las discusiones eh, de legislación comparada en el, en el mundo desde finales de la década del 90, eh, es todavía más reciente su incorporación como un estándar eh, ...en la integración de los órganos que otorgan nuevas constituciones. Esta idea había sido desarrollada sobre todo en el marco de eh, procedimientos legislativos y es todavía más inédito y en este sentido la, la discusión constituyente chilena ha sido precursora... Eh, el establecimiento de normas de paridad que garanticen estrictamente el resultado. Lo que ocurría en las fórmulas de paridad que se han ensayado en otros procesos constituyentes que se han dado en las últimas décadas en otros eh, países, es que eh, la paridad se proyectaba más bien como una exigencia de integración de listas electorales, y esto eh, producía un eh, cierto déficit en el resultado de la integración de estos órganos. Es decir, eh, si bien eh, las mujeres eh, normalmente ocupaban o podían ocupar un porcentaje alto, incluso el 50% de las listas de convencionales constituyentes, no necesariamente quedaban eh, eh, en el 50% de los escaños. Y en este sentido, la, las reglas chilenas aprobadas en la, en la Ley de Reforma Constitucional 21.216 son una innovación porque garantizan no solo la presencia de las mujeres en las listas electorales de convencionales, sino su presencia final en el órgano, en el órgano paritario. Yo no tengo duda de que requerimos una constitución con enfoque de género, porque el enfoque de género es tanto una exigencia de legitimidad de nuestras nuevas eh, constituciones en, en los tiempos que, que corren, es decir, la idea de que estén otorgadas... Eh, eh, por hombres y por mujeres, es una idea que evoca eh, esta noción de un pueblo diferenciado, compuesto por hombres y por mujeres a partes iguales, pero al mismo tiempo esa legitimidad se proyecta, o esa exigencia de legitimidad sobre eh, un enfoque de género que atraviese eh, los contenidos constitucionales, no solo en el marco de de los derechos constitucionales, que sin duda requieren ser eh, actualizados ¿no? y requieren eh, plantearse de manera inclusiva en términos de considerar entonces los intereses, eh, las miradas y, y las necesidades de las mujeres como sujetos eh, de derecho, eh, sino también en el marco de los otros capítulos de, de toda constitución, que suelen ser los capítulos de principios, que son... Eh, criterios ordenadores del sistema jurídico, donde también debiera aparecer esta, esta preocupación, sobre todo por eh, la experiencia de, la, de las mujeres, como una experiencia que ha sido habitualmente omitida en las discusiones constitucionales, que se puede traducir, por ejemplo, en la consideración de las relaciones de cuidado. Eh, de su reconocimiento, de su valoración, pero también de su compensación eventualmente económica, como alguno de los principios de articulación eh, constitucional de un, nuevo, de un nuevo texto. Y por supuesto en el capítulo relacionado con la distribución de poder, donde podríamos pensar eh, cómo garantizamos luego establemente una presencia eh, paritaria de las mujeres eh, en el poder político, pero también en otras instituciones de, de poder social. Eh, y por supuesto yo agregaría un, un cuarto ingrediente que, que sería parte de un enfoque de género en un texto constitucional, que es eh, la utilización de un lenguaje realmente neutro. Nuestras constituciones, incluida la chilena, no tienen un lenguaje neutro. La mayoría de, de sus fórmulas aparecen masculinizadas y esto eh, produce entonces un déficit de representación de la experiencia femenina en el texto constitucional y al mismo tiempo acarrea problemas de aplicación de las normas jurídicas que pudieran servir para garantizar los derechos de, la, de las mujeres. Así que me parece que el enfoque de género debiera recorrer todo el texto constitucional.